Eh, estimados estudiantes, eh, bueno, entonces vamos a, a, a continuar y ya ir cerrando este viaje que estamos haciendo por los sistemas sensoperceptuales. Hasta el momento eh, hemos visto algunos eh, aspectos teóricos sobre la percepción. Vimos cómo la percepción siempre está atada al movimiento, ¿sí? la teoría motora de la percepción, que es algo que vamos a estar retomando. Eh, hemos visto también que hicimos un recorrido por los aspectos sensoriales y perceptuales en, modal en diferentes modalidades como la, el gusto, eh, los sentidos corporales, los sentidos, eh, el olfato, la audición, y ahora nos vamos a centrar sobre eh, la visión. Bien, entonces... Recuerden ustedes que cuando hablamos pues, de, de, de los mapas visuales, tenemos nuestro, nuestro, nuestro lente, nuestro ojo, ¿cierto? Y en la parte trasera del ojo vamos a tener los fotorreceptores, o sea, los receptores para la luz, ¿sí? Que son básicamente estos de acá. Serían células llamadas conos, células llamadas bastones, donde los conos serían las células más sensibles, eh, que, que tienen una sensibilidad a, a algunos componentes del espectro magnético de la luz, ¿sí? son los que son básicamente sensibles a los componentes eh, sobre el color de la luz, eh, y que va más o menos entre, 300, entre 450 y 700 algo nanómetros, por encima y por debajo de esto que sería la, la, la luz infrarroja y ultravioleta no se podría observar nada. Y los conos tienen una particularidad, como lo ven ustedes acá, y es que para cada cono, por lo general, hay una célula eh, bipolar. ¿sí? Esto hace que los conos eh, participen en un tipo de percepción bastante fina, bastante precisa, y es la percepción de identificación de objetos. Entonces, los conos se van a, van a concentrar en un lugar llamado fobia, ¿sí? que es este, lo, este lugar de mayor sensibilidad eh, en el ojo, pues porque tiene mayor cantidad de conos, y en ese lugar eh, estos conitos van a, a estar comunicando de forma muy robusta, y casi que en una línea muy precisa hasta llegar a la corteza cerebral, eh, manteniendo una, un mapa ¿sí? de, el, de, de la, la, la distribución espacial de donde viene la luz, del objeto que emite la luz. ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Los objetos absorben cierto espectro lumínico, reflejan otro espectro, ese es el espectro del color que vamos a ver, los objetos blancos reflejarán todo el espectro de la luz. Los objetos opacos, oscuros, no reflejarán luz. Mientras que los objetos, dependiendo del color rojo, verde, ¿sí? eh, azul, pues absorben todo menos el efect, el, la, la luz que están reflejando. ¿sí? O sea, ¿sí? Y dependiendo pues, de la textura del, del objeto que le esté reflejando. Bueno, eso llega acá. Va, eh, tenemos tres tipos de conos. Los conos que, que responden a luz roja, los conos que responden a luz azul y los conos que responden a luz eh, verde ¿sí? y bueno, y acá tenemos unas células amacrinas, células ganglionares etcétera eh, adicionalmente los bastones están más ubicados hacia la periferia del ojo ¿sí? y, en esto, y, eh, y ellos son más sensibles a la intensidad de la luz que, a la, que, al, que al color de la luz, ¿sí? y son sensibles a los cambios en posición de la luz. Entonces, eh, nos van a permitir un tipo de procesamiento más sobre la presencia de los estímulos, ¿sí? presencia o ausencia de un estímulo, y también sobre los cambios de posición, es decir, el movimiento. Entonces, los bastones van, van a iniciar una línea de procesamiento del movimiento y de la localización de los estímulos en el espacio mientras que los, los conos van a permitir un procesamiento de, para la identificación de los, de los objetos más adelante vamos a ver cómo esto se va a comenzar poco a poco a dividir en dos tipos de, de redes ¿no? o, de, o, de, o de vías unas vías del dónde y unas vías del qué son las cosas muy bien si se dan cuenta, entonces la luz proviene acá de lo... De, de lo este, de, este sería el objeto lumínico, estaría acá donde tengo la manito, vendría, atravesaría todas las células, ¿cierto? Esto hace que las células y los vasitos sanguíneos estén acá, por lo tanto, tienen que salir por un huequito que se llama el, el, el disco óptico, el, el, donde sale el nervio óptico y donde sale pues también los vasos sanguíneos y demás. En este espacio del disco óptico no hay eh, receptores, por lo tanto, en este espacio no es posible que haya percepción de ningún tipo, ¿no? Entonces, aquí, cuando, eh, dada la insensibilidad en este punto, es donde lo que eh, coincide con, con lo que hablamos del punto ciego. ¿Se acuerdan? Eh, muy bien. Eh, tenemos, eh, para poder entonces... El ojo está, está desarrollado y está preparado para poder enfocar la luz en el lugar de mayor sensibilidad, que será en el lugar de los conos y bastones, que será la fobia, ¿no? Y para esto, pues tenemos los ajustes motores del ojo y adicionalmente tenemos los lentes, como la córnea y el cristalino, ¿sí? O el lenticular. Bueno, ¿y, cuando, y, en, y qué pasa? Entonces, si la luz llegara a... Y, eh, si se enfocara en un punto, o sea, si no convergiera exactamente en el punto de enfoque en la fobia, pues vamos a tener problemas de enfoque, que son las famosas eh, miopías e hipermetropías, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos eh, nuestro, nuestro ojito y cómo va respondiendo a la luz. Aquí, hasta el momento, estamos hablando de condiciones de, de lo que hemos hablado de la aferencia y un poco de la reaferencia. Bien. Eh, si ustedes van a, van, quieren, por ejemplo, observar un objeto poco, muy lejano, en un espacio oscuro como una estrella o algo así, entonces es mejor que lo traten de no observar directamente, sino que coincidas, que esa luz caiga en la periferia, en los bastones, y con eso van a tener mayor sensibilidad. Entonces, la, la vía llevaría que saltan el nervio óptico, ¿sí? Y aquí tendríamos el inicio de la vía óptica. Entonces, tenemos nuestro nervio óptico y aquí hay una particularidad. Tengan en cuenta que eh, la parte de izquierda del campo visual va a impactar el ojo izquierdo al lado de la nariz, la hemirretina nasal, y el ojo derecho al lado de las orejas, la hemirretina temporal, ¿no? Y viceversa con el otro ojo, ¿no? Entonces, para el ojo, el, el, la luz que viene del campo derecho va a llegar al, a la, al lado temporal del ojo eh, izquierdo y al lado nasal del ojo derecho. Cuando viene el nervio óptico, pues entonces cada ojo lleva la señal de los dos campos visuales, ¿no? Entonces, si yo me tapo un ojo, de todas maneras, cada ojo va, va a ser sensible a los dos campos visuales. Sí, entonces, por eso, si se llegara a perder un ojo, no perdemos la visión de un campo visual. ¿sí? Bien. Pero, eh, aquí en el quiasma óptico va, va a ocurrir una cosa, y es que las semirretinas eh, nasales, ¿sí? como vemos acá, van a decusarse, es decir, van a cruzar al otro lado mientras que las semirretinas temporales se mantienen en el mismo lado, y ¿sí? Esto va a hacer que el hemisferio derecho y izquierdo, por ejemplo en este caso, se encargue de procesar o de construir la, los estímulos visuales, las señales visuales del de campo visual derecho, y, y viceversa. ¿sí? Entonces, aquí se encarga de construir las escenas del campo visual izquierdo, en el hemisferio derecho sin embargo en tiempo real está en una comunicación muy rápida a través de los núcleos talámicos y del, y, y del, y del, y del cuerpo calloso, ¿no? entonces por eso es que no vemos como distorsiones visuales por, pues, eh, por, la, por, por ese tipo de cosas a menos de pues, lo, que, lo que vimos del, en las asimetrías en, en, en la conisotomía cuando cortan el cuerpo calloso y en algunos pacientes no en todos. Bien, hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, de la vía comienza, nervio óptico, decusación de las semirretinas nasales en el quiasma óptico, luego esto hace un relevo y un filtro en el tálamo, en el núcleo geniculado lateral del tálamo, y se desprenden hacia las, esto se llaman radiaciones ópticas, ¿sí? y se desprenden hacia la corteza visual primaria. Había. Nervio óptico, par 2, núcleo geniculado lateral, el tálamo. Recuerden que lo que está en amarillito es más sistema nervioso periférico. ¿sí? Corteza visual primaria. Y hasta acá tendríamos un poquito como la, los componentes sensoriales. La corteza visual primaria también se conoce como área visual 1, B1 o B2. Si se dan cuenta, la, la corteza visual primaria está dividida por una, circunvol por una cisura. ¿no? Se llama la cisura calcarina. Arriba de la cisura calcarina estarán la visión de los componentes inferiores del campo visual y abajo, entonces está invertido, los componentes superiores del campo visual. Esto quiere decir que si, aquí donde hicieron el corte, este es el componente inferior, ¿no? Entonces, si hay una lesión en estas neuronas de la corteza visual primaria, se perderá la visión del de lado superior. Derecho. o sea, acá en la parte superior derecha, tú no podrás ver nada. En este lado habrá un hueco, ¿sí? Se llama cuadrantopsia. Ahora vamos a verlo con mayor detalle. Bueno. En las cortezas, entonces, a partir de la corteza visual primaria, comienzan a haber un procesamiento eh, abajo-arriba, ascendente, ¿no? Eh, en el cual poco a poco se van a comenzar a construir las escenas visuales. En B1, eh, el procesamiento está más relacionado con... Eh, eh, estas neuronas responden más a puntos, líneas, orientaciones. ¿sí? Mientras que B2, estas neuronas responden un poco más a, a, a ángulos, a, a formas un poco más complejas, eh, formas, eh, puntos más grandes... Y, eh, y, y así sucesivamente, en la medida en que avanzamos en áreas visuales, pues esto se va viendo más complejo. Entonces, B1, B2, ya después de B3, eh, salimos de la corteza visual, de la corteza occipital, qué pena, y comenzamos a irnos hacia corteza oh, eh, parietal y cortezas temporales. Sí. Mm. Algo que ustedes tenían en cuenta, los vi muy, muy imprecisos en los talleres, es al hablar de las áreas, de las áreas cerebrales. Algunos hablaban como del lóbulo parietal, como, como si fuera una cosa pequeña o algo que hiciera todo lo mismo, ¿no? Tenemos que ya comenzar a hablar de áreas específicas, ¿no? De la, de, de, de, del giro temporal inferior, del giro occipito temporal, del giro fusiforme. De, sí, porque esos, esos conceptos van a comenzar a salir en los parciales, esos conceptos, eh, esos términos tienen que manejarlos, ¿sí? eh, No podemos hablar del lóbulo temporal como si hiciera todo el lóbulo temporal la misma función. Eh, bien, entonces en sus explicaciones del taller, eh, de los talleres, eh, ahí fallaron bastante, de las, diferentes, de las diferentes experiencias que hicimos de de las ilusiones ópticas y demás. Me decían, no, es que el, el, el, el, eh, esto sucede porque el lóbulo parietal crea el estímulo, ¿no? Pero, pues, ¿qué, qué, qué, qué aspecto? ¿Lateral, medial, eh, el, el giro angular, el giro supramarginal? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Es para que recuerden que esto es neuropsicología. Ustedes deben dominar los conceptos y, las, eh, y la neuroanatomía. Si no, deben de volverse a revisar sus apuntes de neuroanatomía. O si cada vez va a ser imposible que sigan avanzando en el curso. Porque son cursos, por eso es un prerequisito, ¿no? O sea, no es posible ver neuropsicología sin psicología Ustedes deben saber de, de neurotransmisores, de anatomía y de fisiología. Bien. Entonces, y tenemos... Y desde aquí se van a, a formar, o sea, a partir de B3, más o menos... Del área visual, te, de terci, de área visual, estos son secundarias, ¿sí? y luego desde B3 ya vienen las áreas visuales terciarias, y, y esas áreas visuales terciarias están organizadas en dos, como dos caminos, dos vías, dos autopistas. Una ruta dorsal, que es, que, que es muy importante para la percepción de la posición y los cambios de posición de los objetos, que integra incluso los colículos superiores y una vía ventral que está más relacionada con la identificación de qué son las cosas, con el reconocimiento. ¿sí? Esto es una vía que permite integrar atención, la ruta dorsal está atada a los procesos de orientación atencional, que es el tema que va a seguir después de percepción, ¿sí? mientras que la ruta ventral está más atada a los a, a, a, a la semántica lingüística, ¿no? al reconocimiento, a, a saber qué son las cosas. Esto, la ruta dorsal, es una vía más para poder manipular objetos, entonces por eso también se llama co de y espacio, mientras que la ventral para poder agrupar, categorizar, ¿sí? Y comprender el mundo. Muy bien, entonces... Y desde aquí nos vamos a, a, a hablar entonces de cada una de las rutas. Entonces acá tendríamos las dos rutas, la, la ruta, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues yo les dije que estas rutas partían desde los conos y bastones. Cuando llegan, cuando llegan de, de los conos a los bastones van a haber unas células llamadas células ganglionares. Las células ganglionares pueden ser grandes o pequeñas. Si son pequeñas, se llaman células parvocelulares. Si son grandes, se llaman células magnocelulares. Entonces, estas vías también se las han llamado vías parvocelulares y vías magnocelulares. ¿sí? No es exactamente lo mismo, pero sí están relacionadas. Entonces, la, la vía parvocelular, por lo general, va a dar lugar a la vía ventral. Mientras que la vía magnocelular por, va, se va a unir y va a dar lugar a la vía dorsal. Esto tanto en visión, audición, eh, sentidos vestibulares, etc. ¿sí? Entonces, en la vía parvacelular, que parte de los conos, va hacia el núcleo geniculado lateral del tálamo, va hacia B1, B2, B3, ¿sí? entonces B1, corteza occipital, B2, esta parte, B3, y aquí se distribuiría hacia el lóbulo occipital lateral y en esta corriente más, ventral, ¿no? Hacia el giro, hacia abajo. Entonces, hacia el, el, la corteza inferotemporal o giro temporal inferior, es lo mismo. Y, por, y esto sería el, el, el, la, circunvolución, la tercera circunvolución temporal, ¿no? Recuerden, el... el, el, el, el en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene tres circunvoluciones, la superior, la medial y la inferior. Esta sería la circunvolución temporal inferior, ¿no? Parte del lóbulo eh, de, de, de, de, de, de esta área occipital lateral hacia el giro temporal inferior y también, acá no se ve, pero una, en, en la vía más ventral, en, la, en el componente más ventral y por debajito, hacia el giro temporal. Eh, fusiforme, ¿sí? giro fusiforme y en últimas área para hipocampal, el, el giro para hipocampal que está alrededor del hipocampo. Entonces ahí para que eh, si quieren veamos, busco rápidamente una imagen de eh, una vista inferior. a mostrarles muchas veces eso no queda tan claro que solamente nos le demuestran las vistas laterales y no las eh, y no las inferiores ya les muestro. pero bueno entonces vean acá tendríamos este sería el surco, el giro temporal inferior, ¿sí? Este de acá. Que es, que es esta misma parte que me están hablando acá de la corteza inferotemporal. Es exactamente lo mismo. Esto que está acá en rojito. Y acá tendríamos, que es acá, corteza visual, les secundarias, ¿sí? Cortez, estos ya serían cortezas de asociación. Eh, y, y acá tendríamos el surco occipitotemporal que pues dentro también hay neuronas. Este sería el giro fusiforme. sí Y esta, y este el giro para hipocampal. Bueno, esta imagen está, no me muestra bien, pero, pero es así. Entonces, giro, el, el corteza inferotemporal o, o giro temporal inferior, giro... Fusiforme, que es el que eh, tiene que ver con la percepción de rostros y, lugar, y de rostros principalmente, y letras y palabras, ¿sí? formas fundamentales. Y por último el giro para hipocampal relacionado con la percepción de objetos familiares y, de, y también pues aquí ya tiene que ver un poco con la formación de recuerdos basados en el contexto. Entonces, esa sería nuestra vía eh, ventral, ¿no? Entonces, aquí faltaría en esta vía para celular. Colocar pues estos componentes. B2, B3. Luego iría hacia el giro temporal inferior. Giro fusiforme. ¿sí? lateral y giro para hipocampal. Sería como todo esto sería la ruta de dónde están las cosas. Bien. En la vía magnocelular entonces partiría de los bastones principalmente y esta vía no necesariamente tiene que pasar eh, o sea, hay, hay, una, hay un desvío si lo vemos acá, entonces tenemos eh, eh, eh, esta vía va hacia los colículos superiores que quedan en el mesencéfalo, ¿sí? Y en esos colículos superiores del mesencéfalo, pues recuerden que son neuronas que responden a la posición de los objetos, ¿sí? Y a los cambios de posición. Son una, es, es un procesamiento inmediato, a nivel de 50 milisegundos, muy rápido, que te permite orientar los sentidos, saber hacia dónde tienes que mirar, se integra con estos componentes motores. ¿sí? Eh, luego iría hacia los componentes pulvinares, hacia el núcleo pulvinar del tálamo, y desde el núcleo pulvinar del tálamo ascendería hacia el área visual 5, este de acá, omt o temporal medial, ¿sí? que es el área del movimiento. Y desde temporal medial se distribuiría dorsalmente hacia eh, el lóbulo parietal superior, ¿sí? el surco intraparietal eh, y seguiría su camino dorsal hacia los componentes, el, el campo frontal, el campo el ocular, el field, eh, eh, I el campo ocular frontal ah, es una doble F front, frontal frontal. I field es la vaina. Y bueno, y, y, y, y, ahí, y ahí reclutaría pues componentes motores formando. Entonces, si que les pongo acá, esto, esto permitiría formar los componentes. También se integraría. O sea, este tipo de proceso con la, con la orientación atencional. Para que vean que están integrados. Mientras que este otro, ya lo habíamos dicho, integraría la, eh, los componentes semánticos del, del lenguaje. Y orientación, lo vamos a poner en colorcito naranja. Muy bien, hasta aquí está claro la, eh, el, cómo se van construyendo las rutas visuales para saber qué son las cosas y para saber dónde están las cosas o para movernos y identificar y discriminar objetos. Esto facilita la discriminación y esto facilita la orientación. ¿La pregunta está ahí. No, profe. Está claro, sí. Con respecto a estas a estas siglas, está todo claro, cierto. Bien. Sí, pero... acá, acá hay un resumen de algunas áreas visuales, entonces tenemos pues la retina, el nervio óptico, el núcleo geniculado lateral que es del tálamo, el núcleo suprapiasmático esto es un núcleo que no se integra directamente a la visión per, y permite más controlar el ritmo circadiano, ¿no? el sueño, recuerden, la liberación de, esto hace conexión con la glándula pineal para regular la liberación de melatonina el núcleo pulvinar del tálamo, ¿sí? eh, los colículos superiores, el área visual primaria, área visual secundaria, que tiene particip la, eh, participa más en la bin binocularidad, en la percepción con ambos ojos, eh, y, en, y en el procesamiento de algunas claves espaciales, eh, el área visual eh, terciaria, ya las... ¿sí? que comienzan a, a, a, a integrar ya formas, áreas que, que responden a formas y un poco a movimiento. Área visual 4, entonces el B4 va a ser un área esencial para el procesamiento del color. B4 y B8 son las áreas que se han determinado que están participando en, en producir el color. ¿sí? Lesiones pues, van a conllevar a falta de percepción de color o acromatopsia. Corteza temporal inferior o giro temporal inferior reconocimiento de objetos principalmente, el eh, giro fusiforme, reconocimiento de caras, el área para hipocampal, reconocimiento de lugares, área visual 5, temporal medial, reconocimiento de movimiento, si se daña, pues no podemos ver que los objetos se muevan, eh, el, el lóbulo parietal inferior, no, ah no, la corteza intraparietal, tiene que ver con los movimientos sacádicos, ¿sí?, que algunos hablaron de esto en las ilusiones de, de movimiento. y el, Las ilusiones de movimiento, ¿por qué se producen? Las ilusiones de movimiento se producen porque eh, la estimulación de los bastones eh, y, eh, en estos cambios de colores o, o, o, por la, o por la configuración de los objetos con estos que parecerían círculos, y los movimientos sacádicos eh, envían señales hacia MT y, y, y, y, y corteza intra, intraparietal. Y esto entonces estaría generando la sensación de que esos objetos se mueven. Y esto porque son objetos no vivos que se mueven. Si fueran objetos vivos que se movieran, como unos ojos, un cuerpo o algo así, lo que llevarían a activar es el, el, el, el surco temporal superior. Bien. Campo visual, eh, el, el, el, el campo frontal ocular, que, que se encarga de los movimientos voluntarios. Estos son movimientos involuntarios, estos son movimientos voluntarios de los ojos. ¿Sí? Bueno. Y eh, hasta ahí, bueno, ahí hemos visto un poco, un poco las rutas visuales. Estos serían como las, los, algunos componentes de. Algunas de las ilusiones que vimos, entonces vimos muchas de estas ilusiones de cierre de objetos que, se, que iban emergiendo a partir de figuras como estos, estos, estos Pac-Mans que vimos. Estos, estos, estas figuras van emergiendo a partir de, la, de que se está activando B1, pues para poder ver, entonces en B1 todavía no se generan esos contornos, sin embargo... Eh, en áreas como el, el, el área occipital lateral, que son áreas que están respondiendo a las formas, entonces sí permitirían una, una mayor actividad. Estas neuronas estarían activando, generando una inhibición sobre otras neuronas y esto conllevaría a formar la percepción ilusoria de, eh, de, de formas, ¿sí? resaltando el centro y atenuando. Eh, la, el color del, del contorno, por eso el centro se ve más brillante, mientras el contorno no. Entonces, al activar estas neuronitas que reconocen formas. Y estas neuronitas, entonces, de toda esta corriente ventral, incluyendo el lóbulo, eh, eh, la corteza occipital lateral, la corteza inferotemporal, ¿sí? Eh, sería muy importante eh, para la formación de las memorias visuales esto se formaría a partir de las famosas memorias visuales porque estamos acostumbrados a ver cuadrados y no este tipo de formas. aquí hay unos mapas que se han construido a través de resonancia magnética funcional por ejemplo mapas para, para ver formas que tienen también que ver con esta vertiente inferotemporal y texturas no bien. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de, de, de percepción visual.